¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Aquí estamos, en las playitas de, de Málaga. Eh, hace un par de semanas ya subí un vídeo de expresiones en el campo, y bueno, me di cuenta de que os gustó mucho. De hecho, aprendisteis una nueva expresión, que la puedo poner en práctica ahora mismo. Estoy sudando como un pollo. Estoy chorreando, básicamente. Pero bueno, es lo que hay aquí en Málaga cuando es, cuando es verano. Y pues revisando los comentarios, que ya sabéis que yo siempre le echo un vistazo a todos los comentarios, pues vi uno que decía, oye, enséñanos expresiones en la playa, enséñanos vocabulario de la playa. Y yo dije, bueno, pues lleva razón, estamos en verano, es verano, y vamos a enseñar pues vocabulario de la playa. Mira, justo ahora mismo me acabo de topar con un cartel aquí que está cerca de la playa y nos indica cuáles son los cetáceos que es un tipo de animal marino que están aquí en el mediterráneo y bueno pues la verdad es que son todos nombres bastante técnicos excepto el delfín común y la orca la verdad es que los demás yo no los conocía por ejemplo cicio común pues la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que es un cicio para mí esto es una, una ballena pero bueno imagino que para las personas que entienden de biología marina pues cada animal tiene su nombre pero para las personas normales y corrientes como yo, pues no. Y aquí tenemos a las aves, todos los tipos de aves que hay en, en la zona del Mediterráneo. Y aquí tenemos a la típica gaviota patia amarilla, es la gaviota común, ¿no? Cuando es joven es un poco de color marrón, y cuando es adulta, pues bueno, ahí es blanca y ya tiene las patas amarillas, bastante... no se complicaron mucho a la hora de poner el nombre, ¿no? Pero bueno, aquí hemos venido a aprender español. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues acabo de encontrar no una playa, sino una pequeña calita y no hay nadie, está completamente desierta, ¿vale? Mira, una pequeña calita aquí en Fuengirola. bueno, en realidad esto es Yermijas y me voy a poner por aquí, voy a poner la toalla, y una vez que se pone la toalla, ahí te quedas ya. Y bueno, no me gusta ir normalmente a este tipo de playas que están tan abarrotadas de gente. Las playas que están abarrotadas, pues la verdad es que no me, no me gustan mucho. Y bueno, me voy a poner aquí. Estará la arena seca y vamos a ponernos aquí. Bien, pues como os he dicho, a mí la verdad es que las playas que están abarrotadas no me, no me gustan mucho. Prefiero las playas que están un poquito más vacías o incluso como esta, que prácticamente está, está desierta. Una playa desierta, ¿no? Cuando no hay absolutamente nadie en la playa. Pero la verdad es que ahora entiendo por qué no hay tanta gente, y es porque básicamente aquí no hay, no hay arena, es todo rocas, todo rocas. Pero menos mal, menos mal, que me he traído mis chanclas de toda la vida. Las chanclas de toda la vida. ¿Sabéis cuáles son? Pues las chanclas de toda la vida. Las chanclas de toda la vida. Las, que, las, las chanclas que llevabas cuando eras pequeño y las chanclas que llevas ahora las de toda la vida la playa está bastante bien está desierta prácticamente no hay nadie hay un matrimonio aquí al lado pero me encanta me encanta cuando las playas están así vacías no están prácticamente sin gente puedes estar más tranquilo puedes tomar el sol a gusto puedes leer está muy bien está muy bien lo único malo es que he olvidado la crema solar se me ha olvidado la crema pero bueno por el otro lado, pues, me he traído mi gorrita, que creo que alguien en el otro vídeo me lo dijo. Me dijo, oye, Vicente, ponte gorra. Y es verdad, la verdad es que en un día como hoy, con el sol que hace, madre mía, es que el sol achicharra, como ya os dije en el vídeo anterior, te puede dar una insolación. Te puede dar una insolación. Y uf, yo, como encima, encima, yo no tengo pelo. Entonces, pues a mí me puede dar una insolación mucho antes que, que a cualquier otra persona. o todos los problemas, cuando vienes aquí a la playa, y, por ejemplo, has comido mucho, o vienes con comida y comes, y después te quieres bañar, es que te puede dar un corte de digestión. Yo realmente no creo en los cortes de digestión, pero cuando somos pequeños, cuando era... bueno, mejor dicho, cuando yo era pequeño, mi madre siempre me decía oye, espérate dos horas después de comer, porque te puede dar un corte de digestión. Realmente, lo que, lo que es un corte de digestión, creo que es como un cambio de temperatura. Pero bueno, aquí se le llama el corte de digestión. Y por eh, conocimientos populares, por así decirlo, pues la gente dice que después de comer hay que esperarse dos horas. Yo más bien pienso que es un mito. Pero bueno, uff, madre mía, qué calor, qué calor hace. Ya sé por qué no hay gente aquí, y es porque creo que cuando la marea sube un poquito, porque si os fijáis está todo muy llano, ¿vale? Está todo muy llano. Entonces yo creo que en cuanto la marea sube un poquito, eh, esto se llena de agua entonces por eso creo que no hay gente porque a lo mejor en, un, en una hora o dos sube la marea y, y esto se llena de agua creo que es por eso por lo que no hay gente en esta en esta calita no en esta pequeña playa Que la verdad es que es, está muy bien la verdad nunca la había visto y está aquí al lado de mi casa y bueno, el próximo día pues pues vendré aquí voy a dar un chapuzón porque estoy estoy chorreando y el agua está bastante está muy buena el agua está perfecta dame un minutito que me voy a dar un chapuzón, me voy a poner las chanclas, me voy a poner las turbo chanclas que son las las de toda la vida, las chanclas que sirven para la playa, para la piscina, para la casa, para el campo, para todo, las mejores chanclas del mundo. Me voy a refrescar porque estoy... Madre mía, qué calor hace. Mira la calva, chorreando. Pues me voy a dar un, un chapuzón. Pues ya me he dado un chapuzón y me voy a poner la gorrita, que no quiero que me dé una insolación. El otro día en el, ca en el campo casi me da una. Madre mía, qué, qué calor pasé. Y bueno, pues nada. Ahí han ido algunas de las expresiones de la playa. Das un chapuzón, te puede dar una insolación, te puede dar también un corte de digestión. Y ahora os quiero comentar, porque es curioso, las cosas con las que puedes venir a la playa. ¿Qué puedes traer a la playa? Yo la verdad es que he venido con lo mínimo. Hombre, lo mínimo, mínimo para ir a la playa es un bañador. Anda, mira, un helicóptero. Parece un helicóptero de emergencias, porque no suelen pasar por aquí este tipo de helicópteros, la verdad. Como mínimo un bañador. Hombre, si vas a la playa sin bañador, es pues, porque no te vas a bañar. Las turbochanclas, por supuesto. Si vas a la playa sin una turbochancla, o no puedes ir a la playa sin las turbochanclas. Tienes que llevar mínimo dos, un par. Tienes que llevar las, las turbochanclas, ¿no? Estas chanclas, por ejemplo, tienen 8 años. Y las uso todos los veranos, para la playa, para el campo, y aguantan. Podemos decir en español que son carne de perro. Cuando algo es muy bueno, una prenda, un objeto, un electrodoméstico, cualquier cosa. En general, prendas, prendas, ropa. Cuando algo es muy bueno y dura mucho a lo largo de los años, en España podemos decir que es carne de perro. Y esto significa básicamente que es de muy buena calidad y que aguanta todo. Aguanta la lluvia, aguanta la tierra, aguanta el sol, como estas chanclas. Estas chanclas, que no me pagaditas, ojalá, pero estas chanclas son carne de perro, chicos. Son muy, muy buenas chanclas. Lo mínimo para venir a la playa, pues las chanclas y, bueno, la toalla, ¿no? Las chanclas, la toalla, aquí tenemos la toalla y el bañador como mínimo. Pero es que después están las típicas personas estas, que son los, los domingueros. Los domingueros vienen con todo a la playa, vienen con todo el chiringuito. Como decimos aquí en España, los domingueros vienen a la playa y montan su chiringuito. Montan el chiringuito. Montan ahí, ponen una... ¿Cómo se llama? Una carpa, ¿vale? Una carpa es como un toldo muy grande. Y ahí dentro, pues ya tienen ellos las sillas, las mesitas, las neveritas... Tiene, bueno, por supuesto, tienen toallas, traen juegos también, traen cartas, traen pelotas, que en realidad es un poco molesto, pero bueno, si no hay mucha gente en la playa, si es una playa tranquilita como esta, se puede jugar a la pelota sin problema. Y también traen las palas, las palas para jugar. A mí me gusta jugar a las palas, lo que pasa es que suelo ir a la playa yo solo, entonces pues para jugar a las palas necesitas a dos personas, entonces pues hoy me he venido a la playa con un, con un libro, un libro, las chanclas, mis turbo chanclas, me, gusta, me hace mucha gracia llamarlas turbochanclas. el bañador y la toalla, básicamente. Ya está ahí esta cámara con la que estoy grabando el vídeo, me he venido un poquito ligero de equipaje, como decimos aquí en España. Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo, ha sido muy interesante, hemos aprendido expresiones eh, nuevas, como te puede dar un corte de digestión, me voy a dar un chapuzón, que es cuando me voy a bañar, hemos aprendido un poquito de vocabulario, y me gustaría saber qué llevas tú cuando vas a la playa, qué te gusta llevar. ¿no? ¿O a qué tipo de playa te gusta ir? Ya Hemos visto que podemos ir a playas muy turísticas, que están llenas de gente, Podemos y estas playas normalmente están abarrotadas. Podemos ir a playas desiertas, donde no hay nadie, incluso playas privadas, que aquí en España no existen, pero creo que en México, por ejemplo, juraría que sí existen las playas privadas. O también podemos ir a, si ya te vas a Asia, al Pacífico, podemos ir a una playa paradisiaca. No, esas playas preciosas con palmeras, arena blanca, etcétera, etcétera, que normalmente también están desiertas. Ese tipo de playas suelen estar desiertas, porque no hay mucha gente. Pero bueno, dime en los comentarios a qué tipo de playa te gusta ir, eh, y qué, qué llevas tú a la playa, porque a lo mejor tú eres de esos domingueros que llevan de todo a la playa, la carpa, eh, la, carpa la mesa, la silla, todo, todo, todo. Yo voy un poco más sencillo. Cuando voy a la playa, como habéis visto, vengo un poco más sencillo aquí en la playa. Pero bueno, dímelo en los comentarios y dime también qué te ha parecido este vídeo y qué tipo de vídeo pues, te gustaría encontrar aquí en el, en el canal, en, en los próximos vídeos. Eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado un montón y, sobre todo, espero que hayáis aprendido un montón de español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!